En el video del día de hoy Alexi y Kepley se enfrentan en una batalla de construcción Pero lo que no sabe Alexi es que lo voy a estar trolleando con mods ilegales Desde convirtiéndome en un mob Hasta copiando su construcción entera Y mucho más Recuerda que si te encanta el video No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar a troll Para más videos de este estilo Y más que decir, ¡FAMISAMOR! mi estimado Alexi Bienvenido seas a este grandioso reto de construcción ¿Será que eres capaz de superarme y ganar este premio de 500 dólares? Pues yo creo que va a ser muy fácil Porque te eres malísimo construyendo ¡Oye! no el Tecto de Minecraft no, no, no, no, ni tan malo soy, ni tan malo soy Vale, Alexi, mira Te voy a decir de que la primera Cosa que tenemos que construir va a ser animatrónico. protección animatrónico. Uh, un anima. claro, claro okay. y, y en esto soy experto Panita, si quieres hasta te digo el lore de FNAF Completo, todo comenzó En un verano del 95 Con William Afton y... No, no, no, ya, ya, vete a tu base, vete a tu base ya me voy a construir, Okay. Papillas. Ok, para hacer mi anima Voy a hacer al merítimo y conocidísimo Freddy. Así que pues vamos a buscar las piezas y los colores. Ok chicos, del primer reto es hacer a un animatrónico. Así que vamos a comenzar con esta construcción. Obviamente vamos a hacer al Alfredo de Five Nights at Freddy's. Faltaría más hacer otro animatrónico. Así que perfecto, tenemos el tiempo algo limitado. Así que tengo que apurarme en modo constructor. Perfecto, esto por acá. Esto sería algo parecido a la mandíbula. Y vamos a hacer la cabeza que quede súper, súper... Guapa, bueno, ya teniendo los colores Pues vamos a empezar a construir Nuestro queridísimo Freddy, comenzamos haciéndole Unos piecitos por aquí, Merito Ahí ya está, porque pues Los pies es lo más típico que hay que hacer Y comenzamos a hacerle la parte De las piernotas, bro Un Freddy con piernotas es Un buen Freddy Vale, así quedaría la mandíbula como tal Y para meterle más detalle todavía Vamos a hacer por dentro lo que viene siendo el exoesqueleto Ahora vendría la parte superior de la mandíbula Que vendría siendo por ahí a esta altura Perfecto, no, un bloque más arriba Vale, ahí está Y ahora a rellenarlo Hacemos el sombrerito aquí Mira nada más cómo está quedando está bonito Parece un poquitico un ratón Pero es porque le falta la mera narizota Es tremendo hocico oh, sí, Mira, mira, mira o Faltear mejor, loco, mira, mira qué, qué guapo, qué guapo mi Freddy Está hermoso, brother Alexi cree que me va a superar, a mí no me va a superar Nadie, brother, bueno, ya está hecha la parte Superior, eh, si no me equivoco Freddy tiene el hocico de otro color, así que Vamos a hacer esto más o menos así Ahora con lana negra Hacemos la nariz y esto ya va tomando Forma, mira, ya se distingue bastante Bien lo que es la cara y bueno las, las facciones de Freddy Así que con esto por acá, ostras que un poco raro, quedó un poco raro, espera, espera, espera, espera Los dientes tienen que ir un nivel más acá Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, le vamos a hacer la cuenca De los ojos, perfecto De paso los ojos de una vez, ¿no? Quedaría bastante chido si lo colocamos de esta forma Ahí está, ahí está Y perfecto ¡Oh! Uh, se distingue súper bien, súper bien Vale, lo estamos haciendo en tiempo récord Y no está quedando nada, nada mal ¡Mira, mira! ¡Ah! Ahora sí está quedando muy bonito Y le falta lo, lo, lo, esencial Que es la corbata ¡Qué bonito el Freddy, bro! ¡Qué guapo! Con el detalle del endoesqueleto, pues quedaría de la siguiente forma De así y así Y... ¡Perfecto! Ahora solamente falta el sombrero y las orejas Vamos, que esto va a quedar súper guapo Y Capley no podrá igualar esta construcción Porque es que yo soy muy bueno se metió con el fan de FNAF equivocado Mira, mira, mira, mira esas nalgas, bro Ahora sí está bien culón el Freddy Y quedó divino Ese es el toque perfecto para decirle a la Lexi Que soy el merísimo ganador Las nalgas lo he todo Nada, me quiero ver que el cara va a tener a Lexi Al ver este Freddy Guapote y que va a ser el ganador. Vamos a colocar el colorcito de los ojos como debe de ser. Y terminado. ¡Vámonos! Ok, el tiempo se ha acabado, papu. Es momento de ver nuestras maravillosas artes. Donde obviamente. Estoy voy a listo, ganar. estoy listo. Obviamente ¿Qué, qué, a ¿Cómo a ganar? que ganar? Sí, voy a ganar yo, bro. Oye, oye, oye. El, el, el, el que ríe de último ríe mejor. Así que.. Yo voy a ser el ganador, porque seguro que tu construcción fue una caca No, está bien hermosa Vale, voy a bajar las paredes en 3, 2, 1 Ahí está okay. Hola, ¿qué play? ¿Cómo Hola, muy está, hermano no, pero, pero. Espera ¿Qué? ¿Qué es esto? Es amigo, el... ¿qué basura es esta? Mira, ¿con qué basura, bro? Es un Freddy chiquito, bonito y guatón Mira, mira, tiene tremendísima nariz ¿Es un Freddy ¿no? perro ratón? Es un Freddy bonito, guatón y culón, bro ¿What? Mira, tremenda nariz que se carga, bro. What. <risa> <risa> ¿Pero qué es esto, amigo? Está súper chistoso Pero, pero, pero ¿tú ¿Estás viendo la caca de construcción que acabas de hacer? Es un peluchito todo bonito. A ver el Pero tuyo? tú estás viendo no. esa caca. Mira, yo te enseño una construcción de verdad. Una de que, que, que, que sí te, te puede alzar los pelos de la emoción, amigo. Mira este Freddy. Esa cabeza, mm. como le quedó de guapa, bien fornida. Vale, pues. Le había hecho nada para que fuera mejor, pero creo que tu construcción estaba bonita, eh. Yo he hecho ¡Vamos! Que muy, muy detallada y muy todo, Jorge, Freddy será para la próxima. Vale, vale, vale. Esta vez sí me ganaste, pero ya veremos en las siguientes, en las próximas. A ver si me vas a superar, eh. Yo lo ah, ¿no? como debe de ser, como debe ser. Te voy a ganar y esos 500 dólares se irán para las cariñosas. <risa> Llegó la hora de ir con las cariñosas, Majimbu. Vale, Alexi, para la segunda ronda vamos a hacer un laberinto Un laberinto así todo bonito, oh. con batón, así para hacer ba una vale, prueba Vale, Sí, sí, sí, vale, pues qué tal si empezamos y sí, aquí mero voy a ganar yo, eh ¡Estás perdiendo el tiempo, perro, Dios! Vale, Ranita, para esta ronda voy... no voy a hacer nada Dirás por qué no vas a hacer nada, Peplay Porque voy a esperar a que Alexi haga su laberinto Yo medito con el y Le coloco barra copy y si digamos que yo quiero colocarlo eh, Algo acá arriba Por ejemplo, quiero ponerlo aquí Ya, le coloco barra paste Y lo que hace es generar la copia que pues yo había hecho Y eso mismo es lo que voy a hacer con el laberinto Alexi, voy a esperar a que él haga su laberinto Y yo lo voy a copiar y lo voy a traer Hacia mi base y no tengo que hacer Absolutamente nada, bueno ya estoy listo Para construir el laberinto y como sabemos Tiene que ser bastante complicado para que Kepler se pierda en la primera curva, así que Vamos a construir un espacio considerablemente Grande, obviamente tenemos que moderarlo Bastante bien porque no nos va a dar el tiempo Preciso para construirlo todo, así que Vale, yo creo que esta, esta área sería Perfecta para un laberinto, entonces tenemos que colocar trampas, caminos falsos Y todo lo que se nos ocurra que sea Bastante confuso para que play Ahora solo queda armar los pasillos lenta y cortamente Para que empecemos a ver la forma De nuestro laberinto Y bueno, tenemos que informar también un camino principal Que sea el que nos lleve al premio Vale, momento de poner en modo invisible Vamos a verlo un rato A ver qué tal cosa lleva Nadie me ve, nadie me ve por ningún lado A ver, yo mero me paso por aquí Ojito ya está empezando a hacer su laberito Esperemos nada más que lo acabe Y lo único que tenemos que hacer Pues esperar a que lo acabe Copiamos, le cambiamos los colores al laberito de él A unos colores más bonitos para mí Y ya está Ahora viene lo chido Tenemos un mod que añade minas al juego Y con esto, que son bastante difíciles de esquivar por cierto Podemos generar trampas que van a ser súper complicadas de, de, de esquivar para que así podemos colocar algunas en los pasillos Ahí está, otra por aquí otra por acá Y sigamos así hasta que Todo el laberinto quede cubierto con minas Ya hemos esperado lo suficiente Vamos a ver si ya ha acabado su ¡Oh! ¡Mira nomás! Ya ha acabado su laberinto ¡Qué bonito! eh Está bonito, todo guapo Ok, es momento de hacer nuestra crisma fechoría así que nos vea Ahí está, copiamos Ahí Y le hacemos aquí mero Listo Vale, ahora colocamos barra copy Copiamos y lo vamos a pegar en nuestra isla Ya está, ya está, ya está Ahora colocamos el comandito de paste ¡Vuala! ¡Mira nomás! Ya tenemos su construcción aquí en nuestra queridísima base Listo, listo Ahora solamente nos falta ponerle la lava que él había puesto aquí y ya está, ya está, ya está Y comenzamos a hacer nuestra fechoría A su base de él Ahora solo quedaría que pro de nuestro laberinto Para así poder ganarle, chicos ¡Listo, listo, listo! Hemos sacado nuestro laberinto O oh, bueno, la cosita que le copiamos a la Lexi Mira, ahora sí, ahora sí no lo va a extinguir Porque está de colores distintos Y quiero hacerle un pequeño troleo Voy a convertirme en un animal Me convierto y ya estoy Soy una abejita Ahora sí me voy a colar merito donde a Lexi Y voy a hacer explotar su... Su, su laberinto nos acercando Poquito, poquito, poquito Uy, uy Esto va a salir No sé si va a salir bien O vaya a salir mal Entramos a su laberinto Vale, vale Mira Exploramos por aquí Aquí no tiene nada Uy, una mina Momento de cometer Nuestra queridísima fechoría Vamos por aquí Pasamos Aquí Explotamos un... ¡No, oveja! ¿Qué haces? ¡Oveja! puta No, espérate, tengo que reconstruir todo esto rápido Amigo, maldita oveja What the fuck, what the fuck, what the fuck No, no, no, no, no, no que se me acaba de... Quítate, quítate, oveja, quítate ¿Qué? No, no, maldita oveja, mi laberinto mi, mi, mi laberinto Loco, voy a cerrar la entrada, voy a cerrar la entrada Que no se pueden entrar más animales no, otra, otra Pero ahí cadeto Te voy a matar, te voy a matar, maldita oveja No Uy, Espérate, espérate, voy a tapar otros caminos que lleven a, al resto del laberinto Creo que la reacción de la leche, míralo, míralo, loco anda explotando todo Vale, vale Explotamos. No, nah, papu, severísimo, severísimo Ya le, ya le dañamos las posiciones, brother Uy, tiene otra mina por aquí Listo <ríe> Uy, no me puede pegar, no me puede pegar Soy inmortal, brother Sí, se ha acabado no, no, no, no, todavía no Listo, es ¿Qué? momento de bajar la barrera Brother, se acabó el tiempo, pero no Espera, espera, espera, espera, espera. No, no, me, no, no, O no, sea, no. sé que no me vas a creer Pero, pero acaba de ocurrir algo súper extraño, amigo No, no, no, espérate Uy. Listo, let's go Uy, oh, mira ese laberinto, está bonito eh. Me, me gusta, me gusta aunque lo noto un poco vacío, un poco roto, ¿no? Está un poco roto. Pero desgraciado, déjame explicarte que acaba de ocurrir, acaba de ocurrir una tragedia. Se ha colado un mob en mi laberinto y me ha explotado todo. ¿Pero cómo, cómo cómo se va a colar un moto aquí y te va a explotar todo así por explotar? Entró, entró por la entrada sin que yo me diera cuenta y explotó varias minas que te como trampa Ah, no lo sé, Rick, parece falso Este laberinto no está acabado Pero tú eres tonto, que Dios sí le había acabado, dame cinco minutos más, por favor No, no, ni cinco minutos ni nada, ya quedó tal cual el tuyo así Ven a probar el mío, el mío, está... el mío sí está acabadísimo y está súper bien bonito, loco ¿Eh? Ven, ven. Eh, pero espera, espera, espera, espera, espera, espera. ¿Por qué tu, tu, tu laberinto se parece tanto al mío? No, no se parece nada. Mira que el tuyo es amarillo rojo, el mío rosita verde. Pero, pero que, que son las mismas pruebas, tú. Pero, ¿Qué? pero ¿y esto? Que misma prueba, bro. Pues si pensamos la misma cosa, pues eh, somos genios. Ven, entrale, entrale, tú prevale, tú prevale, bro Se supone que lo tengo que cruzar, ¿no es así? Sí, lo tienes que cruzar Pues bueno, voy a encontrar la salida y voy a encontrar eh, el, el objeto que está en el laberinto ¡Ostras! ¡Ve! ¡Eh, ¡Que hay minas igual que en el mío! ¡Oye! No, hay minas, no hay minas, no mina. ¿qué dices tú? ¿What? Ah, eh, bueno, claro pues no. que hay minas. Ah, pues claro, he puesto trampitas. Pues para que tú caigas en ellas. Tú síguele, tú síguele, tú síguele. No es el camino, amigo. Mm. A ver, por aquí, eh, muy bien. ¿tú conoces el laberinto, eh. No, oye, no, tus minas estas no funcionan, What the fuck, Mira, me las puedo llevar ah. y todo. Oye, oye, oye, <risa> no me la robes, las minas. Las mías sí te funcionaban, no. loco. <risa> ¿Qué? Un parkour de lava como mi laberinto. Eres una skin. Eh, no, no, no, yo lo he copiado. <risa> Has Perdido, y yo he ganado Porque mi laberinto no estaba destruido Estaba completito ¡Ja, <risa> papu! Esta vez te he ganado No que no iba a ganar, un tramposo. No que iba a ganar. Sé que hiciste alguna maña, sé que hiciste no. algo Ese laberinto era igual al mío Y tú, tú, sabías que esa oveja ya había explotado mi parte, loco bueno, Eres un hola. tramposo Yo no sabía, sabía nada de frente. oveja Ni sabía nada de Mugs Y eh, yo no he copiado nada en ningún momento Esta ronda queda perfecta para ti Ahora, las siguientes dos te voy a reventar. Hmm, ya veremos, ya veremos. Vale, en esta siguiente ronda, a ver, escoge tú qué ronda. Quieres? Mira, mira, mira, algo entretenido, algo que inspira la creatividad. ¿Qué tal una construcción random? Random, una libre. Vale, me parece bien, exacto, me parece exacto, exacto bien. Una ronda libre. Okay, Perfecto, me parece bien. Ok, pues vamos a nuestros lugares, te voy a ganar. ¡Woo! Ok, para esta ronda libre voy a hacer tan solo una letra. Unas cuantas letritas chiquititas, porque pues es cualquier cosa, ¿ya? Y a la leche yo lo voy a trollar un poquito para yo llevarme la victoria de esta ronda. A ver, chicos, vamos a hacer una construcción epicarda. Una construcción chidarda. Una construcción que le diga a play que, buah, no se tuvo que haber metido con esta personota. ¡Wow! Está quedando súper chido. Ok, sé que no tiene manos, pero bueno, vamos a empezar con la ranita antes de hacerle las manos. Y si no, bueno, pues, ¿qué más da? Estamos aplastando a play pero sin manos. Ya está, usando las patas. Terminamos y así queda... Nuestra construcción. Ok, chicos, ahora que hemos terminado la construcción, a esperar a ver qué ha hecho Play. Que seguro que es un mojón comparado con este Alexi. Mamadísimo. <risa> es que quedó súper guapo, mira. Somos como uña y mugre. Somos el retrato hablado del otro amigo. Lo que yo les tengo preparado para el troleo a la Alexi es que vamos a ponerle custom NPCs. O bueno, NPCs a la Alexi de Rainbow Free Y para eso tengo en mi cofre en The Tengo aquí, mira, Blue Orange al Red y lo voy a colocar Todititos a la Lexi para que se asuste. Ahorita Lexi estará cegadísimo y no va a ver nada. Él está modo cegado. Está, mira, mira, mira. Se pierde, se pierde. No me puede ver. Y lo que le va a poner ahora son los NFC. Mira, mira, mira, mira. Aquí mero, aquí mero. Listo y van a comenzar a seguirlo a él. Mira, mira, mira. ¿Qué pido me quitaron el creativo? Oye, oye, oye, oye. ¿Qué está pasando? Ah, what the fuck. ¿Qué es eso? ¿Qué? Es un blue, WTF, son skins de, de, de, de Rainbow Friends, pero que Ahí está, ahí está Y mientras los Rainbow Friends los sigue Voy a ponerle unas cuantas TNT Para que se asusten, no le voy a dañar la construcción Ey, pero, pero qué está haciendo aquí el asqueroso ¿Por qué hizo esto? No, no, no, no, no, esto merita explosiones Esto merita que le coloque TNT por todo lugar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué... Uy, no, no, no, no, no, por allá están esos NPCs ¿Qué? ¿Quién le puso tanta TNT a mi construcción? Oye, oye, oye, oye ¡No, no, no, no, no! ¡Ah, what the fuck! Por ¡Aleti! ¡Hemos acabado oye. ya nuestras construcciones, papu! ¡Maldito ratón! ¡Maldito ratón te descubrí que hiciste con mi construcción! Oye. ¡Me cegaste y está toda llena de TNT! Pero si yo no te he hecho nada a tu construcción Si ando concentrado y haciendo mi cosita random Sí, claro Y toda esa TNT y los NPC desaparecieron de la nada, ¿no? Eh, sí Yo no tengo nada en mi inventario Para nada bueno, voy ya a Me has intentado a botear Me has intentado destruir no, no, no, no, no. toda la construcción ¿Qué me dices tú, chico? Vale, voy a quitar ahora mismo la barrera Y a ver qué sorpresa nos tenemos ¡Qué eh? asco! Oye, bro, ¿qué, qué, qué es eso? ¿La construcción? ¿Y ¿Por qué tienes aquí Rainbow Friends? ¿A quién tú hace? ¿Cómo que por qué? Porque es la mejor construcción de todas si Y estos todos en PC, no sé de dónde salieron, mi bro mm, No sé, no sé Lo veo... Lo veo raro pero esta construcción... ¡Ey! ¿qué, ¿Qué haces con la ranita, eh? ¡No me la pises, asqueroso! ¡Estoy aplastando! ¡A, no, ti, no, a ti, a y a tus ranitas del canal! Uh... La mía, la mía, pues mira, nada más tienes que mirar desde el cielo y dale click Escribete al bloque aquí. de comando que ves ahí. ¡A este de aquí! ¡Sí! Ahí está, papu, fuck? ya tú sabes Suscríbete al gameplay para más dinero No, sáquenme de aquí, amigo, <risa> what the fuck Vale, Alexi, vale Confirmamos de que has ganado esta otra ronda Y llevamos dos a uno Vale, también, también ganaste ah, Bueno, te la paso, ¿eh? Te la paso porque Porque Me dio pesar, ¿eh? Me dio pesar. bueno Tú, tú, desgraciado, ves soltando unos 500 dólares ves soltando los verdes, no, que sé que los tienes no, ahí escondidos no, aún Aún queda una prea más Y aquí podemos quedar en empate Y ah, sí. ¡Empate También. jamás en el Valhalla! Nunca podremos quedar en empate O si no, seré una deshonra Pues eso ya lo veremos, bro La siguiente temática va a ser Pikachu, Pikachu Pokémon, o bueno, Pikachu, ¿Pikachu? Sí, hagamos un Pikachu Opa, sí. Vale, vale, vale, vale vale. Estoy listo ¿Estás listo? Pues tírate ya, tú Asia Tú Asia asquerosa Que vas a perder Ay, no. Ok, ok, ok Esta es ya la última temática Y nos tocó Pikachu Pero... Ranita, yo no voy a hacer nada, uy, aquí me quedó un bloque No voy a hacer nada porque tengo Algo preparadísimo, en esta chita Ustedes ven esta hacha de indefensa Hay un Pikachu escondido mamadísimo Gigante, y le voy a Ganar a la Lexi en un 2 por 3 Ya verás, ya verás cómo le voy a ganar a la Lexi ¿eh? Vamos a hacer el mejor Pikachu que haya Hecho en toda mi vida, y si no me equivoco Pikachu tiene patitas cortas, así que vamos a Empezar con la panza, perfecto Ahí está, esto por acá también es Regordete, así que tenemos que hacerlo panzón Bonito y panzón a Pikachu cacho. el comando paste. Mira lo que se acaba de generar Ranita. Mira, mira eso. ¡Está malísimo ¡Ah, perro! mira mi cacho, no, el premio es mío. El premio es totalmente mío y el se va a sorprender porque yo merito la construir. Quedaría algo por el estilo, algo parecido así? Vamos a hacerle el cuerpo un poquito más redondito y What the fuck? What the fuck? ¿Qué es eso? What ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Espera, pero, pero, espera, ¿qué es eso? ¿Qué? Eh, what the fuck? What, Kakaplay, ¿Qué es eso? ¿What the bro, fuck? ¡Bro, es mi construcción de Pikachu! ¿Te encanta? Está guapa, ¿verdad? Pero, pero si pero... solamente llevamos un par de minutos, ¿cómo hiciste todo eso? Bro, ¿estás hablando con el box constructor, loco? ¡Hiciste trampa! ¿Qué es esto? Esto no lo hiciste en dos minutos Si todas bro? tus construcciones anteriores fueron una caca me dice, bro, pero es que este era mi último intento Y tenía que sacar mi dotes de constructor A ver el tuyo, quiero ver el tuyo Ah, sí, sí, sí caca, ¿qué? ¿qué Seguro que no. te tardaste unos cinco minutos en hacer tu Pikachu, ¿verdad? No manches, bro, ¿qué es esto? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es esto? No ¿Qué es esas trampas? Eres un descarado, Capley Oye ¿Sabes qué? Oye. Yo he sido el ganador No, no, no, no El ganador he sido yo Con su construcción explotada no. Déjala TNT, deja la TNT. El ganador he sido yo Y mi hermanita tienen que decidir ¿Quién ha sido el ganador final? ¡No! ¡No, no, no, no me corpus! ¡No me ¡No me no, no no